¿Hasta cuándo pretendes fingir? Basura Asesino Violador ¿A cuántos más necesitas matar? ¿Ah? ¡Todas ellas lo saben! Todas estas personas saben quién las mató. Mira sus caras. Abre bien los ojos y míralas. Yo no maté a tus aquí. Si lo hubiera hecho te lo diría. Ya no tienes nada que proteger en tu vida. Bebes apuestas pierdes tu trabajo y encima más te mantiene el gobierno. Tu vida es una completa mierda. Date por vencido. No los maté. No los maté. No los maté. No los maté. Te verías más humano si te arrodillases no, no tras las rejas y eh, rezaras no por las eh, almas de no los todas las no víctimas. No los maté. ¿Qué te pasa? ¿Ah? No los maté. ¿Te quebraste? No. No los maté. ¿Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? ¿Solo con esto? ¿Este es todo lo que se necesita para que te quiebres? ¿Respirar el mismo aire que tú? ¿Solo me dan ganas de vomitar? ¡Es insoportable! ¡Confiesa de una puta vez! ¡Para largarme de aquí! También mataste a tu hermano Cuando asesinaste por primera vez sentenciaste a tu propio hermano a la muerte. Más te vale que escuches. ¡No te tapes los oídos y escucha! ¡No los estoy tapando! ¡Sí! ¡Te los estás tapando, maldito seas! ¡Ah! ¡Tenemos todo lo que necesitamos para cagarte en el juicio! Si sigues negándolo, tú mismo eres el que te jodes. ¿Conoces la pena que te caerá por matar a dos personas? ¡Por lo menos Cadena Perpetua! Uh, Sabes bien lo que te espera. ¿Por qué no nos haces un favor y te cuelgas tú mismo? Uh, uh, ¿Qué te pasa? Uh, ¿Ah? No me digas que estás llorando. ¿Hasta el diablo puede llorar? Si tienes tiempo para llorar... ¡Recuerda las caras de tus víctimas suplicando! Si tienes tiempo para llorar, recuérdalas. Las suyas eran lágrimas de sangre. No me estoy tapando los oídos, ni tampoco estoy llorando. No soy un maldito, no maté a sus Quiere el culo, hijo de puta! Si tu madre estuviera viva también la maldijera, mamá, solo por haber cometido mamá, el atroz pecado mamá, de parir a un monstruo como tú. Mamá mamá, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, llévate al sospechoso de vuelta. Sí, señor. Gracias. Uh <laughs>